Los acuerdos de conservación que ha desarrollado el Instituto Sinchi desde el año 2015 hasta la fecha eh, se han enfocado principalmente en la problemática um, de la deforestación, ¿no? que ha sido, digamos, uno de los principales conflictos que ha tenido el territorio amazónico en los últimos años. Vemos con. Eh, las cifras que reporta el Sistema Monitorio de Bosques y Carbón que aunque la deforestación la ha reducido entre los años 2018 y 2019 en la Amazonía sigue siendo la región que más aporta la deforestación consolidada del resto del país en este sentido eh, pues los acuerdos de conservación que el instituto ha venido eh, desarrollando eh, son voluntarios en el marco de un escenario de la transferencia de la tecnología, el conocimiento la información científica para que los usuarios campesinos, crono campesinos que hacen ese tránsito entre la hacia el desarrollo rural y hacia una ruralidad más sostenible en el territorio puedan recibir eh, diferentes incentivos asociados principalmente a conocimiento e información, a, a la, algunos eh, modelos de apropiación eh, en el marco de los sistemas de producción sostenibles, agroforestales, enriquecimiento forestal, manejo de rondas, conservación de cuencas, cañadas, aprovechamiento y uso sostenible del bosque, manejo forestal, etcétera que son parte digamos de ese paquete integral que el instituto desarrolla en el marco de los acuerdos a cambio de que el usuario en algún momento pueda mantener este estos bosques en pie eh, haciendo uso de ellos eh, de una forma sustentable para beneficio de las generaciones futuras. Eh, el escenario de los acuerdos pues se hace básicamente con dos instrumentos eh, el módulo de seguimiento de los acuerdos de conservación que es una plataforma eh, de censuramiento remoto que permite a las personas a las organizaciones, es libre, es de acceso libre, pues re, mirar lo que está ocurriendo en el marco del seguimiento se hace puntual, predio a predio, y tiene una batería de 17 indicadores eh, que provienen de alrededor de 29 variables diferentes. Eh, el otro instrumento con el que trabajamos el módulo de los acuerdos de conservación es el de la planeación predial participativa, en la cual conjuntamente con el usuario construimos el mapa de la finca, eh, definimos el uso actual del territorio, hacemos un uso proyectado de acorde a la vocación del territorio, el estado legal, eh, la situación en cuanto al ordenamiento territorial y las condiciones biofísicas y ambientales que el territorio le provee para definir qué tipo de herramientas de manejo del paisaje podemos aplicar y en dónde. Eso queda consolidado en un documento que establece esas herramientas, cuánto cuesta, el costo de la implementación y los beneficios económicos que ello trae. Y adicionalmente pues está todo el esquema de proyectos productivos que es donde se materializan esos incentivos que el instituto apalanca a través de diferentes proyectos de cooperación o de inversión nacional como el Sistema General de Regalías en los cuales entran los sistemas silvopastoriles, como ya lo mencioné, los agroforestales, el manejo los productos del bosque, la restauración, etcétera, como parte integral de este de este instrumento. Entonces, los acuerdos de conservación, en resumen, son una negociación entre dos o más actores alrededor de un ordenamiento de actividades relacionadas con la conservación, preservación, uso y manejo de determinados recursos con miras a reducir la deforestación en el territorio. Eh, esto también incluye un escenario de identificación de las condiciones actuales del predio para poder establecer su visión actual y su desarrollo de futuro. Se hace a través del modelo de planificación predial, como ya lo mencioné, y a futuro... Eh, lo que el instituto viene buscando es crear una situación que hemos denominado situación deseada que es la finca sostenible, es, es para pasar de un modelo de desarrollo eh, básicamente colono campesino en el cual pues, el bosque aparentemente parecía interminable y el cual se podría seguir expandiendo la ganadería a costa de este recurso del bosque y a través de este modelo lo que queremos es dar un límite definido a través del mapa predial que establece que hay un territorio que es finito cuyos recursos naturales no son infinitos eh, y que para renovarlos y para sostenerlos hay que hacer un manejo adecuado de ellos. Este modelo de finca sostenible entonces tiene tres ejes fundamentales. Por un lado, el social, en el que buscamos a través de diferentes indicadores generar un bienestar social a la gente a partir de la identificación de ese diagnóstico rural participativo que hacemos con los productores y a partir del cual identificamos realmente en qué se benefician de ellos eh, con estos modelos. El económico, obviamente, que es digamos parte integral de, este, de esta ecuación, en la cual lo que se busca es reconvertir ese modelo de producción inadecuado, establecer realmente unos modelos de producción eh, que permitan una sostenibilidad a largo plazo. El árbol es un elemento fundamental de estos sistemas de producción y están probados y, y garantizados que a futuro permiten unos ingresos muy aceptables para los productores en un uso eficiente del suelo y de la tierra y obviamente el ambiental a través del modelo de acuerdos en el cual el bosque hace parte integral del sistema de producción, se puedan generar tres beneficios en términos de los servicios ecosistémicos. Eh, los stocks de carbono que se pueden acumular, que se pueden traducir posteriormente en beneficios económicos, la biodiversidad que también se, traduce, se puede traducir en beneficios económicos y sociales y ambientales para los productores y evidentemente el agua como un elemento integrador de todas estas funciones ya que es un elemento que hace parte integral de todos los sistemas de producción y del sistema ecológico de la Amazonía. Bajo este contexto, entonces, el Instituto sinchi desarrolla este modelo de acuerdos de conservación que a la final busca propender por un desarrollo agroambiental para el territorio en el cual podamos hacer compatible el desarrollo social, el desarrollo humano sostenible, el desarrollo económico, pero sobre todo la conservación ambiental como uno de los ejes integradores de lo que llamamos un desarrollo agroambiental para la Amazonía colombiana. Gracias.